El siguiente. Se hayan atrasado también en los informes, porque ellos tienen culpa también. Pero tienen que ponerse en eso ahora. No sería nosotros porque tenemos entendido ustedes van. Part... Nosotros también. Nosotros todos. Nosotros todos somos culpables. Todos somos culpables. De esas declaraciones que usted está viendo que él dice que solamente es de un año y que son por faltas atribuibles a Martín. Nosotros tenemos la declaración del presidente de la sala capitular.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 en este periodo de estos cuatro años de martín, que lleva un año y pico, o estaba antes haciendo esto? Eh, es muy lamentable que me hagan esa pregunta, porque yo tengo que contestar con la verdad, porque las palabras de quien le habla, le estoy hablando en calidad de regidor y presidente de la sala, ya se procedió ante la justicia, porque lamentablemente, para nuestro ex-alcalde, nosotros verificamos en la cuenta de la gestión pasada, en los últimos tres meses, ¿Eso es el Luisito? Sí, sí, sí. Donde ella era la que manejaba el sistema electrónico del ayuntamiento, y realmente sí están, sí están. O sea, eh, en, el, en el mandato de Luisito también hubo esa deficiencia, ¿sabes? que ella hiciera transferencia a su favor,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 encargado para eso, como lo sería la Cámara de Cuentas. ¿Quién Obvio. es la institución oficial que diría de cuánto es el desfalco y quién lo cometió? Se nos claro. acaba el tiempo, pero en 30 segundos usted quiere apuntar algo, sí, por favor. Sí, yo quiero responder a la, a la, el hincapié que hizo Fulvio. ¿Sí? sí. Donde él dice que la Cámara de Cuentas vino y hizo una auditoría. A solicitud de Cándida. A solicitud de Cándida. La ex, Pero acuérdate eh, que a Cándida no la sustituyó Martín. A Cándida la sustituyó Luisito. Entonces después de eso se hizo una auditoría. No, no, yo no me refiero antes. en el 16. Es que, es que no eh, se hizo ninguna prenda auditoría. Prenda el, el... Dele ahí. ¿Está prendido? No pues se está cambie de, de, de, de Paul. Cámbiale, por no, favor. No, no, no, a no le, no qué le es compen. lo que está pasando con el micrófono. Bien. Vuelva a repetir, por sí, favor. Sí, yo eh, respondiendo a la pregunta de Fulvio. Uh -huh. Esa auditoría se hizo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 Ya lo pide antes de las elecciones del 2016. Ok, antes de y entrar. Vine, y vinieron. Ok, ¿no? antes entonces de las Martín, irregularidades se presentan. Se la hacen a Luisito, ¿eh? A Luisito se la hacen. Sí. Pero ¿por qué candidata la solicita? ¿Cómo que candidata la solicita? Es un ciudadano normal que okay. tiene derecho a solicitar. Entonces fíjese una cosa, en Pimentel se quemaron las oficinas, la oficina del alcalde se quemó en Pimentel. Hmm. Se quemó. Se Solamente los, los datos en ese periodo. Bueno, o sea, ah, yeah, yeah. Eh, no hay auditoría. No, no, no, pero me refiero de la gestión del Luisito. Ajá, pero no hay datos porque se quemó la oficina. Pero la pueden presentar, Exacto, que ya. la presenten Entonces, la cámara de cuentas tiene que decir eh, qué pasó ahí. Pero la cámara de cuentas, precisamente los abogados de la cámara de cuentas estaban en la audiencia ayer. Nosotros estamos esperando los informes de la cámara de cuentas porque tienen que dárnoslo. Claro, porque claro, lo solicitamos. Claro. claro. Eh, Eso es lo que queremos, que lo traigan.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 pero llegó ¿Y qué a tiempo tenía que no, llegaba? no Está llegando continuamente. Okay. Pero hoy llegó acompañado de materia fecal ah, por el barrio de, del, del Play. Atención INAPA!